audios, a poco Claro, da poquito. ¿Sí? Somos un marketplace de materiales reciclables. Lo que buscamos es, con un clic, conectar a generadores de residuos de, de materiales reciclables con quienes los reciclan, con quienes revalorizan esta basura, insertándola en una economía circular. Estos pueden ser emprendedores, industrias, cooperativas, eh, empresas que generan cualquier tipo de producto, materia prima, en base a esta conexión. Entonces, por un lado le damos la oportunidad al generador de basura poder transaccionar esta basura, hacer plata de la basura, algo que es impensable, uno la ve en la calle y dice es basura, pero en realidad es, es un commodity, es un, un material que, que, se, que hay muchísima plata eh, y a la vez generar un impacto social y ambiental positivo en vez de destinar toda esa basura a un vertedero, a un basurero te asegurás que estás potenciando un emprendimiento un negocio eh, o una cooperativa, estás ayudando un montón y a la vez eh, ambientalmente tiene un efecto positivo enorme. Nosotros, además de dar esta posibilidad de conectar a, a los usuarios partimos de la premisa de que cada uno por su esfuerzo tiene que ser premiado. Entonces, cada usuario dentro de la aplicación que toma acciones sustentables como conectarse o cambiar el destino de la basura, separar sus residuos eh, diferentes actividades dentro de la aplicación, gana puntos y estos puntos después los canjean en distintos locales. Va como mercado pago va a los locales adheridos, una cervecería, un bar, un emprendimiento sustentable y desde la aplicación escanea el código QR y se transfieren los puntos. Entonces, de esta forma es, es un círculo, una, una economía circular donde vos generaste una acción sustentable, esa, esa basura terminó en un emprendimiento, sin un nuevo producto, reinsertado en la economía, y vos con tus puntos después puedes ir a ese local y tener un descuento, un beneficio económico eh, gracias a, a la acción sustentable que tuviste en, en primer plano entonces es como un círculo vicioso donde todos están conectados y cada, cada partícipe es beneficiado siempre nos concentramos mucho en que cada actor de la cadena tenga un beneficio directo y tangible porque ya cuando uno no, no lo puede ver o no lo puede eh, percibir este beneficio es cuando se pincha toda la cadena y, y el negocio entonces es por esto que queremos que que hay una necesidad de conectar a todos estos mostrándoles el beneficio y que todos conectados conectando el, el esfuerzo individual se puede lograr algo mucho más grande con mucho más impacto. Hoy en día la aplicación la tiene descargada más o menos 700 personas eh, en, los, en el último tiempo creció muchísimo empezamos primero con una prueba de piloto en Bariloche donde en, en dos barrios de Bariloche en un esquema domiciliario nosotros recolectábamos a, a los hogares por separar sus residuos, buscábamos todas las bolsas de basura y teníamos una alianza con una cooperativa donde llevábamos todo este material, donde lo reciclaban y lo comercializaban. Y ahí tuvimos aproximadamente 400 usuarios eh, registrados en la aplicación, eh, más y menos activos, bastante... Bastante, bastante parejo el número entre activos y registrados ya que era una prueba de piloto entonces era controlado nosotros íbamos específico al, al usuario que queríamos que se baje la aplicación y que le podía funcionar la aplicación y ahora en este último tiempo como estamos empezando a expandirnos aunque seguimos en prueba de piloto y estamos buscando eh, validar distintos procesos más que nada en un esquema B2B con las empresas eh, estamos, estamos teniendo más usuarios y este último tiempo sumamos casi el doble entonces, estamos de a poquito creciendo. No, la, mucha gente piensa, te, te tilda, viste, de que si estás con el medio ambiente, la basura o algo así, green, sos un hippie que, no, no por, por menospreciarlo, está buenísimo lo que hacen, pero no sí o sí es el mismo camino. Yo, por el, por el otro lado, vi la, la, la falta de una herramienta o algo que había con toda la basura, al ser de Bariloche, allá es es muy fuerte el contraste que tenés de un lado una montaña y capaz de otro lado un basurero entonces al venir a vivir a acá Bariloche, a Buenos Aires cuando vine a estudiar fue tremendo ese, ese contraste era, era enorme mirabas cualquier cuadra de, de la ciudad y tenías cientos y cientos de, de bolsas de basura y de curioso y también como economista decir che ¿con todo esto qué pasa? ¿dónde va? ¿Qué, ¿se puede hacer algo con esto? ¿Eh, ¿tiene valor esto? empiezas a investigar, empiezas a ver la, la vuelta, cómo es el, la cadena, te das, cuenta, te das cuenta que hay un montón de recursos que no se aprovechan. Entonces, de ahí fue, fue surgiendo la idea, che, ¿y cómo podemos hacer que toda esta basura, nosotros la recolectamos, que termine en un lado, eh, nosotros la reciclamos, la conectamos? Eh, y siempre la idea, pensando en grande, de poder hacerlo nacional, regional o hasta, hasta por qué no, mundial. Eh, y entonces ahí fue la idea de la aplicación, que si sí o si sí una aplicación o una, una herramienta digital con tecnología era la forma para lograr esta escalabilidad y esta conectividad que tanto queríamos lograr. Entonces ahí de a poquito fue el desarrollo de, de, del primer MVP, eh, después el, la prueba piloto en Bariloche, ir validando la aplicación, ir creciendo y cada vez sumando más cosas a la aplicación, pero siempre buscando obviamente generar impacto social, ambiental y económico porque si un negocio no es sustentable a lo largo del tiempo por más impacto ambiental, social que generes eh, tarde o temprano se pincha. El modelo de negocio principalmente es eh, el, una, una comisión entre la conectividad que se logra transaccionando el material entre el, el generador y el reciclador en el caso que haya una, una transacción de por medio y esa basura se venda nosotros tenemos una mínima comisión por eso. Y después también lo que estamos, el modelo de negocio que estamos aplicando con las empresas es, además de conectarlos y gestionar su basura de una forma inteligente, ofrecemos el sistema de compensación como una oportunidad de RSI digital, de responsabilidad social empresarial, donde ellos pueden promover estas iniciativas de, de impacto, de reciclaje, adentro de la empresa, con, con sus empleados, con sus clientes y con sus proveedores. Entonces es como un círculo vicioso donde motivan a sus empleados con puntos para reciclar y además toda esa basura nosotros los conectamos con otros para que la puedan vender o donar hay muchas empresas que, que deciden no vender la basura porque no quieren involucrarse en negocios secundarios al, al principal eh, entonces ahí nosotros se la gestionamos y lo conectamos y ahí es una comisión fija, es un fijo por mes donde nosotros le gestionamos todos sus residuos de una forma inteligente a través de la aplicación y además los premiamos con los puntos Después también hay otra forma de mover el negocio, pero lamentablemente acá en Argentina es, es más, más complicada, no es tan fácil, es con el sector público. Nosotros, toda esta información que, que juntamos a través de la aplicación, de quién la reciclan, en qué lugares, qué cantidad, es un mapa, un mapa de calor de la generación de basura a, a escala nacional o, o municipal, también es para el caso municipal. Eh, esa información se vende y también a, a, al municipio, y ellos pueden hacer procesos más eficientes.